bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy tenemos una gran invitada que Hola. se llama Laura. Hola. Hola. Gracias, Bueno, Lau, preséntate. Hola, ¿cómo están todos los fans de Lau? Yo soy Laura Gudelo. Me pueden seguir en mi canal de YouTube también como Laura Gudelo. Hoy decidí traer a Lau porque ustedes yo creo que la conocen. Ella es youtuber, ella da muchos tips de maquillaje, de belleza, de qué más, de ejercicio, de pelo, de absolutamente todo. Y literalmente nos encontramos por YouTube y mm -hmm. un día le escribí y le dije, La, un video juntas? Dale, yo casi voy a muerda. Lo máximo. <risa> y hoy decidimos hacer eh, algo un poco kinky algo diferente, algo que, que no es fácil para mí no es fácil hablar del tema pero yo sé que hay veces que uno se tiene que abrir y hablar de estos temas porque a todos nos pasa ¿no? Claro y estas enemigas son chéveres de porque yo creo que todo el mundo le no ha pasado. Sí, yo creo que hablar de acontecimientos se sexuales, <risa> se bueno, sexis, sexis, sexis, acontecimientos sexis es bueno hablar entre chicas de eso de vez en cuando. ¿No, no, no, no, no, no, por eso traje al lado y bueno vamos a empezar. Vamos a empezar la idea es que tú cuentes uno, la uno, yo otro, tres y tres. Tres y tres. Vamos bueno, en y tres. entonces como tú eres la invitada, yo querida, empieza. Bueno, Lao empieza con bueno. su primer acontecimiento. Bueno, el mío resulta que primero hago una pequeña introducción. Yo estuve diez años, no ocho con un chico en Argentina. Éramos novios, todo lindo, todo perfecto y un día dijimos vámonos de vacaciones una semana a un lugar que se llama Córdoba. Divino. Divino. Fuimos así súper guerreros a acampar En sudadera, penis Resulta que <risa> como, era como una tardecita Ya estaba como cayendo el sol Estábamos como paseando por el río Fuimos como unas piedras ahí chéveres, como altas Y dijimos que íbamos a ver <risa> Las piedras <risa> Las piedras así de río gigantes Y como que tapaba todo Entonces entonces empezaron a poner calienticas Chéveres, no sé qué Cuando ya estábamos casi en plena Yo miro hacia arriba y había un puente Lleno de gente así ¡No! <risa> ¡Estoy todo el mundo mirándolo. Todo el mundo así ¡No! Y van ya con los pantalones en la rodilla Todo el pelo <ríe> No Ah bueno Pero es mal A mí no, no. me pasó nada Pero los cogieron en pleno Pero claro Eran como 80 personas En no, ese puente Todos así no. Como toda otra excursión Había niños Todo no, como... no, no, no no. ¿Y qué hicieron? Cogieron la ropa De una Este man hizo no <risa> ¿Y es tu novio de hoy en día? No, ya terminamos. O sea, recuerdan eso como te acuerdas, Ay, ¿te acuerdas cuando estábamos en el cada... río. Ay, es no, eres. es que no hay nada más peor que uno lo cojan en plena. Sí, no. uh -huh. Y eso es lo que yo les voy a contar ahora. <risa> Ay, bueno, bienvenido. Ya me dio ah sí, yo ya, yo siempre subo. Cuando sí, hablo sí. del tema siempre me pongo, me pongo un poco nerviosa. Estoy sudando. mamá. no me tiro Bueno, la es de esto, esto no es fácil, pero es que entre nosotras, obviamente, es mucho más fácil. Bueno, la autoestima. Acontecimiento. Primero. Sí, bueno, les cuento. Ok, nos fuimos a una finca Como por Girardot A celebrar el cumpleaños de mi marido Nos fuimos con la familia, con los amigos Éramos como 20 personas en total En la casa okay, no, no, no. Y, Alma, y Álvaro y yo Teníamos pues como era el cumpleañero Teníamos como el cuarto principal Porque pues hay que consentirlo Y bueno, es el cumpleañero Y... Me acuerdo que ese fin de semana había un partido de fútbol súper importante, pero era súper temprano, era como a las 6 de la mañana. Entonces, Álvaro, calladito, prendió el televisor y yo al lado dormida, pero se hizo como, haz de cuenta, acostado así, como como los niños chiquitos que se acuestan así para ver el televisor y ese día cumpleaños entonces yo dije, mmm, lo voy a sorprender me estoy haciendo aquí la dormida, lo voy a sorprender acto siguiente, él está así viendo es su partido de fútbol, llego yo le bajo los calzones, calzoncillos <risa> la pijama, lo que sea que tuviera se los bajé y le empecé a morder las nalgas, de cumpleaños <risa> <risa> qué lindo regalo, Lau <risa> le empecé a morder las nalgas oigan, y en ese instante abrió mi suegra la puerta, así, ¿qué quieren de? Y Ay, me ayuda, así Dios. Y yo de Una le puso los pantalones. Él se cayó de la cama. Ella cerró la puerta durísimo. Ay, perdón, niños, discúlpenme, perdón. Es que no sabía si estaban despiertos ¡Oh, y quería ver qué querían. De desayuno y yo, Dios mío, mi suegra me dio en acción. Yo así, mordiéndole no, las nalgas a mi madre. Además, pues no es que pase todo el tiempo. No, pues no. no sí, o sea, le sea. estaba mordiendo, pues no sé, de cariño, de cumpleaños no sé. Y entra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, sí, sí. Ella es toda linda, entonces era como, ay, disculpen. Qué pena que entré sin decir nada, sin ni siquiera tocar la puerta. Perdón, pero... Yo que la mato, ¿no? que Era el cumpleaños y quería ver que querían desayuno. No sé qué, yo tranquila, pibi Esas cosas pasan, pero hoy en día nos acordamos y es... Uy, no. Irse, dice, pero, Dios mío, qué pena. Qué terrible, qué terrible. Mi amor, qué pena contar esto a, a todo el mundo. Pero sí, era una anécdota. Bueno, bueno, esta es un poco cómica y un poco vergonzosa Porque también mi ex, un chico que te acabo de contar Un día me dice, Lau, quiero que hagamos un té ¿Qué? Oh, y yo, oh, no, yo no te voy, voy a compartir con nadie, olvídalo Yo me muero, lo sí? mato, yo creo que yo lo mato horrible. Yo que Es lo peor dije, ¿cómo se te ocurre? O sea, no Y me dice, ay sí, por favor, mira, yo he una niña linda, no sé qué yo, no mi amor, o sea, olvídate O sea, no, no Eso no me gusta, yo no quiero verte como otra persona me dice, entonces pienso insistirme tanto, tanto, y me dije, bueno, listo, hagamos el trío, pero yo, el hijo hermano. Y ahí el tipo dijo, no dijo No, pero no, así no, me dice, como que no? A ver, si me estás pidiendo un trío, yo soy la que voy a decidir sobre el trío, ¿no? Ay, sí, qué pena. Y no, pues nunca pasó, obviamente. Ahí él se asustó después. Pues claro, dijo como no, con otro no, olvídate. Yo creo que eso en la vida normal pasa que los claro. hombres son un poquito más, eh, como que quieren explorar un poquito más, tienen la imaginación un poquito más amplia que las mujeres Sexuamente. y les da por preguntar una cosa de esas, no, sí. me, no me muero. A mí hasta el momento no me han menos propuesto mal, menos, algo mal, así. Mal, mal. pero no, Eso no se comparte. No. Eso no se comparte. Pero bueno, quién sabe más adelante, cuando seamos unas cuchas. <risa> cuando seamos cuchas, de pronto que seamos de un bronzas, poco más necesitados. Quién sabe eso todo puede pasar. Bueno. Ahora sí. Eh, sí. Me toca. Está también es con mi esposito. No, Imagínense que cuando estábamos saliendo, llevamos como tres meses saliendo más o menos, nos fuimos a una fiesta en la casa de uno de sus grandes amigos y estaban dando tequila. ¡A mí no me pueden dar tequila! ¡No me pueden dar tequila! O sea, no, mueres. Me cruzo cables, borro cassette, hago el uso. Después no, o sea, no recuerdo nada. Todo pasa gracias al tequila. Y esa noche dije, ay, hijo, no me va a pasar nada porque comí súper bien. Tomé tequila y... Oigan, ¿modo avión? ¿Modo avión? Laura Toma en modo avión. Como que después... De que ¿Te se te acabó me, la fiesta ¿Te emborrachaste? No. Me emborraché mal Pero yo estaba viva Sino que en, en, O sea, estaba en mi cuerpo Pero yo no estaba ¿Sí? Mi okay, okay, okay, okay, espíritu entiendo. y alma no estaban en mi cuerpo entiendo. Llegamos como a la casa de él O sea, yo de buena niña Debía haberme ido Pero no, el tequila estaba dentro de mí Entonces entré a su casa Y era como la primera vez Que lo íbamos a hacer Y bueno Estábamos en su cama Ya a punto de hacerlo No sé qué la, la, la, Nos quitamos la ropa De un momento a otro Me acuerdo que yo solo veía negro Y veía negro Y veía negro y yo dije dónde estoy no ¿Quién sé soy? quién soy quién, quién soy no, no o sea estaba totalmente perdida blackout y, y de repente hola. le preguntó al man quién eres quién eres a tu marido vale. en ese momento que estábamos saliendo Ay, ¿quién, el man? El Uy, quién eres o sea, soy Álvaro, ¿con quién más estás saliendo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo así que quién soy? Y ahí de una se me bajó todo el tequila, se me bajó todo el trago y yo. Perdóname Álvaro, discúlpame, qué pena, perdón. No, no, no. Obviamente yo sé que eras tú, sino que es que estaba muy borrachito un momento. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, Álvaro dijo, tú estás saliendo con otra persona. Pues que no te claro, a ver, ¿con quién estás, me estás saliendo". confundiendo acá? No, no, pues... no. No, la veo terrible. Y hoy en día, obviamente ya casados. Pues nos ¿Se acuerda, acordamos ¿no? de eso. ¿Y, ¿Y, ¿y el que dice? No, pues me dice, es mucha borracha. Borracha. Y cada vez que vamos a tomar algo, no hay tequila para... El tequila está para que Pero te gusta el tequila. Sí, me parece delicioso, pero pues moderadamente. No, si te delicioso? pasan estas cosas ahora. <risa> a Ay, Dios mío. Sí, bien. No, que ya me <risa> <la bonilla risa> dio calor. Esto es muy parecida a la de las mangas de tu marido. ¿Qué <risa> comer? A ver, cuenta. Pues. Yo estaba empezando a salir con mi ex también. Llevábamos saliendo, no sé, seis meses, y estábamos empezando pues, a ponernos más aquí. Entonces, un día yo me fui a quedar a la casa de él, pues yo vivía en la vivía sola. Estaba haciendo la carrera allá. Y esa noche no sé por qué me dio por irme a la casa de él a dormir. Y resulta que esa noche había como una reunión familiar. y Estaba la abuela, la tía, las primas, la... Todo, todo. Estaban todos. Entonces, en un momento yo le dije, ay, vamos a ver televisión, me aburrí de esto. Bueno, nos metimos al cuarto, ¿qué hago de televisión? Nada. Nada. Ni a ver películas, nada. Nada. Entonces, yo, nos arropamos, yo me metí debajo de la comida, debajo de los pantaloncitos, y bueno, y, bueno imagínate. ¿no? Estaba haciendo. Mi cabeza se veía en la comida. Ay, no, no! no. O sea, empezaste a... Empecé a, a... hacer la tarea. La tarea que Ajá. es pertinente. Dígalo, dígalo. No. Empezó a... Ajá. Entonces, Ay, Dios mío. estábamos emocionadas, y de pronto, ¡pará! se abre la puerta la abuela. ¡No! no. Chicos, a comer. No. Y yo quedé así, por las abuelas así. Nada la abuela. La abuela. Y la puerta que se quedó así momento dice Yo no sé, porque no se pensó de pronto que estábamos viendo televisión o tantos. No, o sea. ¿y porque no pusieron seguro? No, no, no se les ocurrió no, no, se fue, se fue como un momento de, bueno, sí. Bueno. Es que tampoco pensábamos hacer nada, íbamos a ver televisión. Ah, ok. Yo creo que las mamitas, las abuelitas, las tías tienen que tocar antes por favor. de que entren a un cuarto porque puede que pase sí. que se encuentren sí, en con una que... gran sorpresa. Que le están mordiendo las nalgas amarillo marido o... o... sea, ya, ya, estás sudando, estás sudando, tranquila. Ay, y tu ex, que no vea este video, por favor, acá, echándolo al agua. Yo creo que esas cosas son normales y es chévere poder hablar un mingas. Sí, también. totalmente, totalmente. Y si a ustedes les han pasado cosas también así en los comentarios, queremos es saberlo. Que aquí en sus comentarios porque nos gusta saber también, el, bueno, no tan público, lo que ustedes quieran contar Obviamente, más. lo que se atrevan. ¿Sabes? ¿Quién es más atrevida? ¿Quién es más atrevida? Y bueno, eh, hicimos también un video en el canal de Lau, entonces vayan uh -huh. ya mismo ya. al canal de Lao para que vean de qué hablamos. So, hablamos también. ¿también es algo muy chévere? Sí, vamos, sí Está muy chévere ese video. Vayan, vayan. Suscríbanse. Suscríbanse al canal de Lau y mí, Pero mí. ¿Y cómo se llama el tuyo? Lau? No, Laura. no. Perdón. Mi canal se llama Laura Agudelo. Laura Agudelo, síganlas ya mismo. Y bueno, pónganle muchos likes. Eh, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo... Eh, yo siempre digo próximo capítulo. Entonces, en el próximo video. Los quiero. Laura, gracias por estar conmigo. Gracias, Laura. Mis amores, hoy les tengo una noticia muy especial, algo que me tiene muy contenta, y es que... La magia está dentro de ti. Mi libro ya está disponible en mi página web www.lauratomon.com.co para que lo puedan comprar. Por solo 24 mil pesos les voy a poder compartir mi historia donde van a poder ver recetas, tips de belleza, donde van a ver... Ejercicios para que ustedes hagan en sus casas. Aquí les cuento un poquito de mi carrera, les cuento un poquito de mi pasado, un poco oscuro que fue mi adolescencia. Lo hice con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Ojalá que lo disfruten. Ingresen ya mismo a mi página web www.lauratomb.com.co y llévense las casitas.